Es como a este güey duda que puedo, me la pelas. O sea. Y esa actitud es inmediata, o sea, rompe, o sea, es como, órale, en el rodaje se veía así como, oh, si sí tiene carácter, ¿no? sí, sí. efímero. Porque andando en ese movimiento, hay tres caminos, el hospital, el cementerio o la prisión. Y me sucedió la prisión. Ay, qué delicia, güey. Las Tanas somos hermosas, somos bellísimas. Dos, y tendrían tanto que aprender la banda cis, la banda blanca, la banda privilegiada de nosotros. Que las juventudes digan, podemos hacer política. Sí, sí pueden hacer política. Porque si ustedes no llegan, alguien más va a llegar.